Yeah. Hola, estamos en Nandín con la Connie Estamos ah, en Sí, estamos en Pusiviado sí, La Connie, Tommy y Lanto Y vamos a comer Dorayakis Que son estos pancitos que yo no entendía por qué siempre tenían un Doraemon Hasta que me acordé que Doraemon siempre comía estos pasitos. ¿Qué? Así que eso vamos a comer. Yo no tengo Ya, no. yeah, yo tengo cinco. 6, sí, 8, no te tengo, juro. No tengo, claro, es tengo, que tengo, tengo, tengo dos, pero si nada no cobro el metro, yo ya. Ah, ¿no? ah, ah, ya, ya, ya. Así que Ahí estamos pagando, valen 3, 10 yuanes. 10 yuanes por 800 pesos. Así que... ¿Por qué yo estoy pagando 5? Calma. No puedo, no pues nomás. Ah, ya, el vuelto también. Ya, el vuelto Ok, no entiendo qué está ocurriendo, no entiendo qué pasa. No sé. No, es que ya. Yeah. Y eso. Es que si no, no tengo para el metro. Ya, porque yo estoy pagando 5? Todavía no lo entiendo. No sé si debe estar haciendo esa. Estás pagando un Joan por ser tu fotógrafa de repente. Si te vale 10, 3, lo sabemos dividir sí. Ya Ahora vamos a probarlo Ya, yeah, el que elija, elija aquí, ¿no? Yo exijo Más porque no entiendo Por qué estoy pagando más espera, tenlo oh, huele sí. horriblemente a huevo oh. No sé qué huele Pero eso estamos comiendo Y... Es como el más rellenito en delante. ¿ah? ¿Ah? Oh, oh, oh. No sé qué es. Esto no se ve, no se ve el relleno. Ah, es como por otro lado este está súper rico. A ver. No tengo idea que es, pero es rico. Con razón le gusta a Doraemon. Es como suave, es como de panqueque <risa> El amor no existe ¡Doraemonte existe! ¡Esto está es raro! <risa> es como de... mira como que lo tiene relleno ¿Viste? Pagué 5 yuanes y cómo el que tiene menos No Me es justo Yo no es emocionante Pronto Vamos a a la vuelta. Exactamente, va a ser bacán. Así y que espero Tenemos dulces y leis para probar, así que ahí, ahí se ven.